Damas y caballeros, niños y niñas, si el sueño de la razón produce monstruos, el teatro los elimina con su magia. Ahora, horrorizaos ante el conjurador que conquistó a las criaturas de la noche con su ingenio y su corazón. Recibid con un fuerte aplauso al poderoso juguetero. El famoso y querido juguetero aprenderá que un triste destino enfrentará, pues a pesar de su bondad, un camino de tragedia y muerte enfrentará. Día y noche trabaja en su taller. Golpea, suda y se apresura. Y con cada golpe que da infunde un poco de su alma en sus creaciones. Espléndida decisión. Amas se extendió en susurros a lo largo y ancho de la tierra, hasta que su nombre fue respetado por cada hombre y niño. Un fatídico día, un noble llama a la puerta de su taller, interrumpiendo su trabajo nada más comenzar. Las promesas y sonrisas de Walter Bernal Esconde en un oscuro y pérfido corazón. ¡Excelente decisión! Walter ofrece un techo, amistad, protección, un hogar. El castillo Bernard será una deslumbrante mansión para el viejo juguetero y digna de su arte. Maldito seas Walter Bernard por engañar a un alma tan buena. Condenado seas a pasar toda la eternidad en el agujero más profundo del infierno. Muy astuto. Nuestro héroe trabaja felizmente en el castillo de sus sueños. Pero pronto verá que las intenciones de su amo... ...no son lo que parecen. ¡Oh, Dios mío! Esto no es un castillo, sino una prisión. Pobre juguetero, ahora entiendes cuán cerca está tu perdición. ¡Escondeos, niños y niñas! Walter Verdad está preparando una invocación. Una terrible criatura infernal está a punto de aparecer. ¡Extraordinario! ¡Oh, no! El demonio va a lanzar su hechizo. Huye ahora, si eres asustadizo. El talento del juguetero ahora solo sirve a su pérfido benefactor. Atrás quedaron ya los juguetes y el teatro que construyó. Oh, si hubiese alguna posibilidad de romper tal vil hechizo y liberar al buen juguetero de tan diabólico trance? Aún con la mente confundida, el buen corazón del juguetero se diría que brilla, y un poco de amor es suficiente para romper el terrible hechizo. Pero piensa rápido juguetero, tu situación es apremiante. Walter Bernard está de vuelta, no sé cómo escaparás de este problema. ¡Oh, cuán afortunada pero terrible idea, niños y niñas! Ten pequeño, guarda este corazón tan puro y verdadero. En un distante y esperanzador futuro, deberás devolvérselo a quien te lo dio. Damas y caballeros, esta es la historia de un hombre cuya bondad fue profunda. Escuchen ahora y decidan si lo despertarían de su largo letargo. ¡Vaya, hola! hola Gracias por devolverme mi corazón, señor. ¿Cuánto ha pasado? Bueno, no importa. Su cara... me resulta... Familiar. Oh, debe perdonarme Aún estoy un poco confundido como ve Supongo que mi memoria volverá con el tiempo No es tu memoria lo que me importa ahora, juguetero Sino el espejo del destino El espejo del destino si mal no recuerdo, el espejo se rompió hace muchos años atrás. Sí, ya me acuerdo. Fue cuando el señor de las tinieblas fue derrotado por su propio hijo. El castillo se vino abajo y el espejo se rompió. Y recuerdo vagamente haberlo estado buscando por las ruinas. Ah, un momento. <ríe> Aquí está. Encontré un fragmento y me lo quedé. ¡Ahora lo recuerdo! No. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué? ¡Ah! ah. ¡Hora de jugar! ¡Ja, <ríe> uh ¡Mírame!